Thank you. Te ha pasado que no encuentras la calma Que pase lo que pase tu barco se hunde en medio del mar Te han contado que sufren de nostalgia Que no importa quién llegue al final del día porque todo sigue igual Has llorado cada día levantarte por pensar que la monotonía ganó la partida Al final te has acostado cada noche sin dormirte por pensar en días Que no olvidas aunque sabes que te hacen mal Tú también te has olvidado de la magia de la vida Yo lo hacía en estos días, no quería continuar Todos gritan maravillas de la vida agradecida Pero hoy me he despertado sin ganas de despertar y es que esto es cotidiano Me levanto y miro a un lado, abro face y voy bajando Veo, más sin observar, me levanto Hacia el baño, voy pensando en lo malo Que hice y hago, no sé cuándo he dejado Escapar, vivo en modo tecnológico Frío y sin emoción, vivo siendo tan patético Sufro de depresión, y no lo digo sarcástico Pues no encuentro el chiste, es triste ser monótono Insisten en decirme que no, porque todo lo que tengo Sé que me lo he buscado, a qué vengo Tengo miedo de que no pueda lograrlo Palabras tétricas e insípidas con cicatrices Decisiones cíclicas que me me dan todo lo que hice Y es que a estas alturas ya no puedo dudar más Pero me llegan más dudas y me niego a fracasar Lo que quiero de mi vida, sé que hay días mejores A veces avanzo, pero siempre vuelvo a mis errores Porque aprendo y lo olvido, sueño y hoy lo persigo Pero me canso y desisto, me aburro de lo vivido Siento que yo no decido, aunque sé que así no ha sido He dado tanto que ya dudo de mi esfuerzo y ya no sigo Solo miro el reloj mientras escucho su tic-tac Ya ninguna canción me relaja con su hit-hat Tantos días sin escuchar un bombo clap Tanta armonía que tenía, pero ¿dónde está? Se perdió entre las calles cuando tomo el camión Escucho por escuchar siempre la misma canción Lo que antes despertaba Alegría e ilusión, ahora solo Representa mi tristeza y decepción y es que siento tanta rabia por ser un soñador Por decirle a los demás que si sí puedo Si sí sé que no, hablar de positivismo En una que otra canción, o de comerme Al mundo desde mi zona de confort Por favor, si me critico es solo Porque estoy decepcionado de lo poco Que he logrado con la música Que hago, ya no sé a dónde voy, me enfoqué tanto en quien era que hoy no sé ni quién soy y si lo pienso soy la mezcla del fútbol Con el hip hop soy quien se enfocó en llegar lejos Y se estancó por despertar de malas Y dormir con presión Por hablar de alegría en tiempos de depresión tachan de loco es porque no son como tú eres Pero no es bueno ni malo Solo es ser diferente Yo me alejo de lo que amo y eso es poco inteligente De mi parte pero peco de hacerlo constantemente Esa la tecnología me aparta de la gente Porque capta mi atención y lo hago frecuentemente me olvido muchas veces de lo que me es importante no sé cómo cambiar y no sé qué será lo siguiente sé que la culpa es mía por dejar que esto me afecte Quiero dejar de actuar indiferente Me despierto de malas desde que tengo 20 Voy para 23, no puedo ser así, no puedo por, ser siempre. Ser así por siempre Y bueno, pues sin más yo me despido, espero que el tema haya sido de tu agrado. Te dejo en la descripción del video las cuentas oficiales de página de Facebook, el Facebook personal, el link de la canción, una descarga directa y mi página de Instagram. Para que me puedas seguir ahí, estaré subiendo contenido y pues me encantaría que me dijeras qué te pareció la canción. Te dejaré también de este lado o de este lado o de ambos lados una canción aleatoria y en la suscripción por si gusta suscribirte. No te pido que le des manita arriba, solo déjame un comentario para...